Cuando uno entra en este negocio pues está sujeto a, a todas estas cosas sabes, a calumnia y... Y, y pues, ¿sabes? detrás de una computadora todo el mundo es bravo detrás de un micrófono también La velada de la lejanía de aquella pena mía vas a morir aunque mueras de alegría, de alegría y a reír aunque mueran todos los que querías amor, amor sigo en ayuna no te vayas que es un soplo la vida que 20 años no es nada que una esperanza humilde esto es de una fortuna, volver como Gardel Llevar el verso en la piel, para paralizar la piel No es nada personal, la historia es inmortal a todo aquel Todo aquel, todo aquel, que fue bueno en su papel El mundo sigue girando y pomareándote, agárrate Agarrate fuerte, aunque estés quemándote No te sueltes, hasta que sean libres tus ojos y tu mente Escucha atentamente Los secretos de la vida están dispersos en la gente No hay trámite urgente Lo civil puede esperar cuando el amor está presente Oye mi balada a lo lejos, a lo lejos Por la cercanía con el tirano del espejo Logra entender que el amor es padre del desprecio Y el dolor es imborrable, desconoce tiempos la vida en las ojeras, únicamente los secretos cuidan la sorpresa Un parpadeo modifica todo lo que era, de la herida la ilusión y viceversa Moldeo la paciencia, volver a empezar, me salen a buscar por recompensa Una fortuna, tengo los gestos de la otra cara de la luna Sigo fumando en ayunas El samurái muerto no necesita ayuda La sangre derramada, el alma desnuda Imitando tactos de fantasmas que acarician dudas Dice salir el sol Dicen que sobra tiempo pero sé que es hoy Te muestro el corazón, eso es lo que doy A estas alturas me animó a decir que sé quién soy Dice salir el sol Dicen que sobra tiempo pero sé que es hoy Te muestro el corazón, eso es lo que doy a estas alturas me animo a decir que Enviando símbolos, algo reemplazará la cruz Que dejó el Papa en el 87 No estés tan seguro de lo que sos El arma es de verdad pero vos sos de juguete, no necesito cerrar los ojos Si la pesadilla está en la calle y espera por nosotros Espero el tiempo tenga compasión De mis actos, de tus actos, de los actos, de los otros Juega con navaja suiza, aprende economía Yendo con prisa por eso de la autonomía de esta vida mía Teatro y drama cada día, puse a bailar a las musas. Se fueron de orgía, no me dijo que elegía. Pero esto del rap vino a mí como una profecía. Diseño visual y sonoro de cortesía. Las letras que manejo son obras de ingeniería. 693, rapea y deliran. Juan Cruz, rapea y deliran. Franco Carter S.A., instrucciones para que los toys se pongan al día. En la casa escena de thriller Esa sonrisa en la cara vale un par de miles Solo tiene saldo para llamar al dealer Dice no creer en el tiempo y se ha comprado un Rolex Hablé con mis fantasmas, no les di opciones rap mata los fantasmas que escriben canciones Acá ponemos el alma sobre los renglones Sangrando demasiado como pa' aplaudirte un cover Soy más de la palabra que del nombre Juego con tres arriba, cruza escarte las cartas en la mesa, arregla el desorden Hoy escribo en el cel sin esperar que llamen The little dreams son insomnios grandes Puedes volver pero no va a ser como antes Una lágrima, dos diamantes Mi corazón más manoseado que el concepto de Ander Las que no pongo en su sitio quedan en el aire Abrir los ojos, entrar al porcentaje El enemigo es invisible al igual que el frío en la calle Y no eres listo por saber cuántas Vueltas del hamster, no, no, no, no, no. golpe, me brilla el interior, No uh, noche, Juan Cruz, Franco Carter, 693, haciendo música para What? que no te olvides. Ey ya, antes del éxodo busqué su método, yo ya su método, me queda tiempo, Perdes vendiéndolo no apostándolo. El truco está a la vista, busqué el ejemplo El narcisismo de la casa media Un contenido multimedia El ciclo del sálvese quien pueda Obsoleto queda el que no estudia Haciendo de palabras mi tragedia Pensando en la pantalla la miseria Perdieron valor brazos y piernas Es otro paradigma el que gobierna Otro domingo en la feria Cosa seria ahorrar para apagar la Iberia Dejar mi paso por España Grabar en Alemania después de la histeria Diplomacia Juan Cruz, Ya. Hey, yeah. Salgo a la calle escuchando Griselda La pieza más cara, precio de oferta Frente al último pétalo la cuestión es la misma Bancate el mareo y andas con vueltas antes del éxodo y las blasfemias La vida te da lesson, sálvese quien pueda Se mira adentro una vez que está fuera Invisible quien no acepte su mierda No es casualidad, sumé lo que tenía y lo salí a buscar Ahora puse el punto donde va Y todas mis tormentas transformadas en rap Quieren adivinar, estoy fuera del juego Solo notan mi slam de lado a lado en tu flash, sigilo por la ciudad, repartiendo throw-ups. Lo apuesta a todo, pero quiere más. Pierde gana, viene y va. Lo apuesta a todo, pero quiere más. Pierde gana, viene y va. Hey, uh. El enormaje donde pasajero en tránsito Que es como volverse del ejército Escribo barras de ficción Pongo a prueba la generación de los raperos clásicos Esquina González Trueba Cruz y Saez van cruzando la frontera ve de lejos y baja en la visera Cambio de acera, cuestión de cuadra Lo que le espera Persecución sin solución, ah, Acá ah, paranoia, importa la olla, no lo que se tira para la olla, mi nombre suena a Nueva York, pelado collar, paseo en kayak que en playa terrocha Se trata del ítem, pa' causa acá apunta, guardo guardo brocha, pipa punta mejor no apuntar por si cambian ítem y te abrochan I ain't writing none of this shit, Like hey, when we made it You, you know, know we it. don't think about it like everybody thinks we sit down Like think about what we're doing, we just make the music uh, Con los ojos del abismo Pupilas dilatadas delatando signos De la noche a la mañana ya nada es lo mismo El oasis del tiempo inmerso al infinito Voy por mucho más que poquito Porque quiero, puedo y necesito En pleno armagedón soy pasajero en tránsito que es como volver realidad un mito ja. están cocinando un rap que no mastico no los trago pero les vomito me querían ver y ya estoy en otro sitio siéntome grande como dando la vuelta en San Siro barras de sangre, guiones de Tarantino autenticidad en la forma que miro después del flashback nadie in the mirror nadie. la ilusión es un suspiro mi nombre es un susurro en callejones vacíos wow. Vienen a bailarme lo perdido No vale hacer alarde de lo aprendido Voy a mantener el fuego prendido